Son 10 minutos nomás, decirle, y, y cortamos. Claro, yo cuando vine eh, la otra vez, no, no, no eran 3 ¿Pasa, pasa? No, no. Bueno, y cabe destacar que, que de esas 5.000 raciones que hacemos semanales, eh, el gobierno nos da solamente para un 20% Y el resto de los recursos los conseguimos como organización Saliendo a la calle con proyectos Nos organizamos Y ahí lo que ganamos es justamente para... ¿Cuándo, para ¿cuándo implementaron un... lo de la cena en el comedor? Eh, la... ¿Fue este año? Este... Sí, este año sí, sí. O sea que estamos peor que el año pasado En temas cada sí, vez sí. hay más vianda y... Más vianda y menos recursos Porque hay mucha gente necesitando ¿El gobierno te está entregando muy poco? ¿Qué es? ¿Gobierno provincial o municipal? El provincial. ¿Provincial municipal no participa? Sí. qué? Bueno, yo eso no lo sé, Perdón, sí, eso sí. No, no hay <risa> problema. ¿El, el, ¿El municipal ayudan a algo? Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que no... Por ejemplo, nosotros recibimos eh, lo que es parte de la verdura, recibimos de parte del de municipio. Pero... Claro. A raíz de la pandemia, o sea, toda ayuda que viene es poco porque a raíz de la pandemia nosotros tuvimos que abrir más comedores, tuvimos que abrir eh, más merenderos porque esto hizo que hubo un incremento de compañeros y compañeras que se tuvieron que se acercaron a la organización porque su trabajo era diario o porque su trabajo era a base de, de salir a vender o la changuita diaria, entonces como la pandemia nos puso una restricción de que no podíamos salir a laburar Entonces las compañeras empezaron Los maridos, las compañeras, los mismos vecinos Empezaron a sumarse a la organización Porque no les alcanzaba Claro. Eh, y quería hacer un repaso sobre el tema eh, Siempre que uno habla de la de el, el, el nivel de precarización que hay en los asentamientos eh, Tenemos que hablar del tema de los, de los cuidados femeninos Y de toda la cuestión de género Porque la mayoría de los ...de los hogares son eh, monoparentales o bueno, está la, la mamá sola con, sí. con con las criaturas. ¿Eso ustedes cómo lo están abordando? Nosotros tenemos comisiones, eh, como te decía en un comienzo, tenemos comisiones a nivel nacional. Eh, en la región también tenemos comisiones donde abordamos género, donde abordamos salud. Y el 90% de la organización eh, somos mujeres. Eh, y entendemos que a raíz de todo este tiempo que hemos pasado... ¿Eso a el, nivel nacional o acá? No, no, a nivel nacional te hablo. El eh. fol, el, el 90%, fol, el 90 mujeres. Somos, somos mujeres. ¿sí? Y somos, eh, estamos manejando mucho la situación, somos muy feministas, eh, manejamos eh, las comisiones de género, tienen mucha capacitación, hacemos acompañamiento sobre la violencia, estamos ante el patriarcado y, y vamos generando como una relación con las compañeras en donde decimos que nosotros podemos hacer eh, muchas de las cosas que, que socialmente está vista como que son tareas para los varones. Eh, un ejemplo de eso es la construcción que está abajo o es la obra que está acá. Eh, ¿Esa la podemos ir a ver ahora? Eh, sí, ¿verdad? sí, que la podemos ver ahora enseguida. Son construcciones o son actividades que realizamos las mujeres. Eh, o sea, no hay no hay algo que no lo podamos hacer. En, ...también en la parte de las comisiones, lo que nosotros tenemos es el, el área de salud... ...que también abarcamos eh, mucho el tema de cuidado, remarcamos el tema de, de lo que es eh, la salud... Eh, ...tanto reproductiva, eh, marcamos también lo que es género y, y defendemos la salud pública... ...porque el 90% de los compañeros y las compañeras asisten a la salud pública... ...y acompañamos, si hay un, una lucha como la que hubo... ...la de salud, acompañamos porque eso nos afecta a nosotros directamente... ...al no poder tener los recursos de que nos brinda la salud pública... ...entonces creemos que es algo que tiene que estar... ...y que mmm, nosotros somos beneficiarios, entonces... ...como comisión somos como un nexo... ...porque mmm, a raíz, vuelvo a decir, a raíz de, de, de la pandemia... Eh, ...fue muy difícil pasar todo este tiempo sin guardia, o en los centros de salud que no conseguíamos turno y demás, entonces lo que tratamos de hacer fue manejar recursos, hacer una línea entre, claro. entre la salud y los compañeros y las compañeras, después hay algunas actividades que hacen las compañeras acá, no sé si, si alguien querés comentar eh, bueno, si en cuadrilla de salud lo hacemos... para que me acerco y no sé. ¿las dos van a hablar? No. no, pero ponete ponete, no pasa nada, eh yo para saber si acerco más el micrófono. Ajá. Bueno, en cuadrilla de salud lo que estamos haciendo, como decía Nati, es prevención. Estamos eh, hablando mucho sobre el COVID. Eh, pasamos información sobre los lugares donde eh, se hacen los hisopados, donde hay vacunación. También contamos con un tensiómetro. Eh, bueno, gracias al, al tensiómetro podemos eh, detectar, como por ejemplo hemos hecho ahora con unas compañeras que tuvieron la presión alta y bueno, fue aconsejable que vayan a un médico y, y gracias a eso se pudo detectar que tienen hipertensión. ¿Eso se formaron ustedes acá? Sí. sí ¿Eso se sí. formaron ustedes? ¿Tu sí. nombre es? Belén. Belén. ¿El tuyo? Natalia. Natalia. ¿Y el tuyo? Gabriel. Gabriel. ¿Puedo tomar, hacer algunas tomas si me llevo? Sí, sí, sí, sí, sí. Y ahí vamos para...